Hueá, hueá, raja, hueá. Hueá, Cagarme, wea, wea, wea, wea. Puta madre, Puta madre, wea. Puta la mierda, Choro, choro Boludo, choro, choro, choro, choro Boludo, choro Boludo, choro Hijo de la barra SU choro puta, mierda, puta mal huevón, huevón, huevón, huevón, huevón, huevón, wea,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 Gelito.